Soy Nequi Soto y esto es Dilo Bien. Hablábamos en episodios anteriores sobre el valor, la preeminencia que tiene la emoción sobre el mensaje, que nosotros podemos hacer enormes esfuerzos por tener grandiosos discursos, pero si esos discursos no tenían un asentadero emotivo en nosotros, si no estaban conectados con nuestras emociones, difícilmente iban a ser unos discursos eficaces, eficientes. Vale igual para la academia como para el reclamo y por eso quería compartir con ustedes ustedes una de las mejores voceras que he visto en fechas recientes obviamente tratándose de una maestra tiene enormes ventajas sobre los voceros comunes pero vamos a ver un trocito que hace esta maestra un reclamo que le hace a un ministro en ejercicio sobre su pésimo desempeño entendido desde sus palabras de la cartera de educación ...el proselitismo, pero ahora eres el campeón del proselitismo, eres un inmoral, no tienes memoria, vale, es más, yo, es, es que no hay manera, no hay forma de llamarte, la otra vez... Intenté buscar algún adjetivo, pero es que no se te puede dar, porque es que ni siquiera traidor vale, es que ni siquiera eso, hasta los traidores tienen algo de ética, no se te puede decir de cualquier manera, porque con cualquier cosa que te, te compare, los demás salen ofendidos con la comparación eres lo último que pudo parir Venezuela, eres lo más malo que Venezuela pudo traer, eres la negación de Andrés Bello, eres la negación de Fermín Toro, eres la negación del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, eres la, eres la negación de todo lo bueno que ha tenido este país. ¿Cómo ven? La maestra intenta en varias oportunidades de su discurso volver a centro. La maestra es movida por la emoción, por la enorme indignación que le reporta, la manera como se ha comportado el ministro con el área, con los maestros en particular y en este caso en específico habla del enorme riesgo que supone para cualquier sociedad someter a sus niños a formación distinta que la de profesionales que vengan del mundo de la educación. Esa posibilidad de tener Maestros Express termina de detonar la ira, la indignación de un gremio que encuentra en esta persona una manera de hacerlo manifiesto. Lo dice, lo reclama y cada vez que parece que el termómetro va a reventar, esta buena señora como una maestra vuelve a centro. Por favor, vean el video vean su proxémica y ella vuelve a traer sus manos a centro para decir, eres malo, lo estás haciendo mal, eres una vergüenza, eres más malo que la mamá Tarzán, y lo que sea que le vaya a decir. La importancia de decir los mensajes claves, de repetir esos mensajes claves, de acompañarlos con la emoción que le da sentido y valor a lo que digo, pero de volver justamente a centro para que no se te olvide cuál es tu rol hay oportunidades en las que nos pueden sacar de las casillas pero es el control de un vocero sobre su ejercicio lo que le permitirá mejores desempeños para su enorme curiosidad terminen de ver este video que es una perla si ¿Sí van a decirlo díganlo bien